Hola, muy buenas noches, aquí estamos nuevamente en su programa Actualización Sistémica 2023 con una invitada especial, es un honor para... Muy nosotros. buenas noches, aquí estamos nuevamente en su... ...recibir a esta preciosa mujer inteligente, ella, luchadora, que nos trae un tema muy, muy hermoso, que Isa... Así es, de nuevo les damos las gracias por estar con nosotros una vez más, son bienvenidos, este es su casa, su programa actualización sistémica 2023 y tenemos una invitada de lujo, una mujer que trae luz desde su mirada a donde llega, yo creo que ya te lo han dicho Caro que desde que estás con otras personas la habitación cambia, la frecuencia sube, los relatos, las emociones y todas las personas que están cerca de ti, yo creo que te lo han de comentar, eres una mujer que trae muchísima luz, muchísima sabiduría que aceptó. Para nosotros es un gran honor que estés con nosotros. Esta es tu casa, siempre abierta para todos los temas que quieran compartir, para las invitaciones que quieran hacer para el público. Cada vez que tengan graduaciones, nosotras somos recién graduadas, les queremos decir, Joyce, Leslie y su servidora, estamos recién graduadas de la maestría de códigos sagrados que imparte Caro y Diana, y ha sido una experiencia bellísima. Son mujeres muy sabias y por eso la invitamos aquí a que viniera a compartir un poquito de esa sabiduría y de esa luz que ella tiene. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, el micrófono ya es tuyo. Bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias Joyce por la invitación, gracias por las flores y felicitaciones por el grado en la maestría de códigos sagrados. Eh, fue un programa pues, que hicimos muy intenso de 20 eh, eh, sesiones seguidas de mucho aprendizaje y de muchas prácticas con los códigos sagrados. Así que felicitaciones por haber hecho ese compromiso con ustedes mismos. Y bueno, pues hoy el tema es un poquito diferente y creo que ya hablaremos de códigos sagrados junto con Diana. Eh, um, y el tema de hoy pues es recuperar el poder personal basado en una historia personal mía también y um, pues que quiero compartir con todos ustedes. Eh, el poder personal pues es activarlo, recuperarlo, porque todos lo tenemos y muchas veces se nos olvida y nos empezamos a contaminar de, de energías pesadas, de pensamientos negativos, de drenarse nuestra energía en, en cosas que no deberían mm, desgastarnos y empieza a ocurrir. Y mientras menos energía vamos teniendo, pues más difícil nos va pareciendo lidiar con un problema que en otras condiciones con, de mayor energía nos, parecie, nos podría parecer eh, solucionable o ridículo incluso y a veces nos parecen ya cosas grandísimas, muy difíciles o, o que son para toda la vida o nos resignamos a vivir con ciertas condiciones que no son las ideales y eso sigue drenándonos la energía y se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Que ya nos acostumbramos a algo que no nos gusta y nos resignamos que así es, pero entonces al estar en energía de resignación, pues sigue ocurriendo y nos quedamos ahí como atrapados. Um, bueno, ese es el, el, el tema principal, les cuento un poquito de mi historia personal, pues tengo muchas, muchas historias personales, pero hay una como principal que es la que ha marcado mucho mi vida, no tanto porque hubiera sido un trauma terrible, aunque sí fue una experiencia difícil y dura, pero sí como en, en, en todas las comprensiones que tuve alrededor del tema. Y después la historia de mi secuestro, que fue hace más de 20 años ya, estuve seis meses secuestrada por un grupo guerrillero, eh, que se llama las FARC, acá en Colombia y um, sin saber pues con riesgo de, de que nos hubieran podido matar, sin saber cuándo nos iban a liberar, sin saber ya, sobre nuestras familias, sin tener algún tipo de comunicación, en condiciones pues precarias y pues eso um, marcó mi vida y como que fue un reto para mí como que ya les contaré cómo fue la historia, pero ese reto para mí me hizo volverme muy fuerte internamente, por fuera no se ve como que, que, que, que sea tan fuerte, pero por dentro sí, como el corazón fuerte, pero no fuerte, duro, blandito, pero fuerte. Y muchas personas a veces pues me, me preguntan como oye, pero tú cómo hiciste para no guardar rencor, o tú cómo hiciste para no estar traumatizada. Y eso es lo que me encanta enseñar y comunicar y, y compartir. Claro, sí, como dices, ¿no? De repente uno cree que el verse fuerte es volverse frío o levantar muros, este, no permitir que los demás se acerquen, no volvernos a enamorar, no encariñarnos, cosas por el estilo. Y es todo lo contrario. La fortaleza viene de la divinidad y es precisamente desde la compasión, desde el amor. Y entonces es completamente distinto, ¿no? Es un tipo de fuerza interna que te crea una resiliencia un amor a la vida un deseo por seguir viviendo algo completamente diferente cuéntanos un poquito más por favor Carmen. ah llegaste al tema qué lindo tienes toda la razón que eh, a veces uno confunde fortaleza con rigidez o fortaleza con dureza o fortaleza con músculos y es todo lo contrario y, y tú eh, Isabel que hablas de resiliencia pues bueno eso es resiliencia es como esa palmera ¿no? una palmera que es rígido su, su tronco, pero es flexible y que cuando llegan los vientos, incluso los huracanes, a veces veo uno de esos videos que muestran de los huracanes que tanto pasan por Estados Unidos o por la Florida y esas palmeras hacen así así, pero no se rompen. Si fuera un árbol rígido se podría quebrar y esa es la verdadera fortaleza, flexibilidad, pero también firmeza. Coincidencialmente eh, yo estuve trabajando mucho tiempo en el sector tradicional con cauchos y plásticos yo distribuía materias primas de caucho y plástico un tiempo antes de antes de decir que eso antes de, de confirmar que eso me aburría pero duré muchos años trabajando ahí y precisamente ahí fue donde escuché por primera vez la palabra resiliencia que antes no se usaba tanto como ahora hace 20 años también. Sino, sino se usaba mucho más en, en los términos técnicos de los materiales. Entonces decían que los, los, los cauchos eran resilientes porque tú cuando oprimes un caucho, pues vuelve como a su posición original, si lo estiras se vuelve, sí y, y, y eso no pasa con un, con un plástico, que no son resilientes los plásticos, si lo estiras se quedó deforme. O si le pones cierta fuerza, se quiebran, pero no, no se devuelven, ¿no? Y ahí fue donde primera vez por primera vez escuché esa palabra de resiliencia y tiene que ver con esa, esa flexibilidad, esa volver a tu posición original, a, su, a volver a tu ser verdadero, que es, es, es, es inmenso, es sabio, tiene confianza, eh, tiene amor propio, y no que cuando llega una situación externa, no importa cuál sea, entonces empieces como a... A quebrarte o a deformarte y a creer que tú no eres ese ser original, maravilloso y divino, sino que empieces a dañar la concepción de ti mismo, que esto es lo que hablamos de, de, de amor propio, de que se te baja la autoestima por una situación exterior. Y, y saber que las situaciones exteriores o nos pueden, por supuesto, quebrar, o podemos elegir volvernos más fuertes. ¿No? Eso es como. Pues la idea y la elección personal. Claro, por supuesto. Fíjate que en nosotras, como terapeutas, bueno, yo creo que tú también ya esto lo has escuchado, ¿no? Nuestros contratos del alma, que ya venimos con, con algo que tenemos que vivir, y entonces tú nos platicas que trabajabas con el caucho desde antes, ¿no? Y cómo, de cierta manera, pues ya estabas teniendo esa experiencia que ibas a tener que afrontar después, o sea, el aprendizaje de lo que era la resiliencia para que pudieras aplicarlo en tu vida personal, ¿no? Desafortunadamente son experiencias muy fuertes, muy, muy fuertes, no me la imagino porque no me ha tocado vivirla, pero lo que tú nos expresas, pues sí, la imaginación es grande, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, el hecho de que te digan que no puedes salir en el tiempo... Hace dos años que nos decían no puedes salir de tu casa y la mayoría de las personas experimentaron que estaban en una cárcel porque no podían salir de su hogar. No me imagino tú que te habían arrancado de todo, de tu hogar, de tu familia, de, de tu libertad verdaderamente, ¿no? de absolutamente todo, el encontrar esa resiliencia. Muchas personas dicen eh, que todas estas cosas pasan porque Dios lo permite o porque la divinidad lo permite. Desde mi punto personal, pues no, simplemente son las elecciones que nosotros eh, tenemos que completar. Son lecciones de aprendizaje y, como bien dijiste, uno elige desde qué punto es cómo va a llevar esta experiencia, ¿no? Si dejándose caer y vencerse o si desde el amor y sacar las fuerzas y pedir ayuda divina y salir adelante. ¿Tú te encontraste en, estas dos, eh, en estos dos extremos de la dualidad en la que vivimos, en encontrarte de pronto en que sentías que ya no, ya no había fuerzas y encontraste de pronto esas fuerzas? ¿Cómo llegaste a ese punto medio? Bueno, qué, qué buena pregunta porque yo creo que todos son procesos, pero también llega un punto en que debes elegir. Entonces, bueno. La historia es que a nosotros nos secuestraron por algo que aquí se llamaba la pesca milagrosa, que no es que te investigaban y te perseguían por ser alguien importante, sino que simplemente si por casualidad te topabas con un grupo guerrillero, pues te llevaban porque te pescaron, como si fueran un pescado. Y eh, en, en esa pesca milagrosa pues nos atraparon a mi esposo, un amigo y yo, que íbamos juntos. Yo volaba para Pente y entonces pues... Eh, mientras explorábamos montañas y dónde volar y tal, pues nos topamos con un grupo guerrillero y pues ahí nos llevaron pero pues uno al principio, en cualquier situación difícil, lo primero que hace es como decirse mentiras para no enfrentar la realidad, entonces no, yo creo que ya nos sueltan, yo creo que eh, rápido nos van a soltar y esas ilusiones que a veces se vuelven un poco tontas, ¿no? Mm, a nosotros nos dijeron como bueno eh, ustedes están en una zona prohibida y tienen que venir a explicarle al comandante porque están en una zona prohibida entonces nosotros bueno vamos a explicarle al comandante y teníamos la ilusión de que al explicarle al comandante pues él entendiera y nos soltara y pues eso no fue así empezando porque el comandante llegó tres días después y cuando llegó lo único que nos dijo fue se quedan y se fue pero pues seguía esa ilusión como una esperanza falsa um, los, los otros guerrilleros que nos cuidaban nos decían muchas mentiras, que sí, que ya, nos, ya los van a soltar y entonces pues con esas ilusiones me quedaba yo con las mentiras de ellos y con, íbamos para el sur y yo me imaginaba que estaba yendo para el norte, no, no, tenemos que ir para el norte que es donde queda Bogotá, pero bueno, llegó un punto días, ya como 10, 15 días después que nos fueron alejando, alejando, alejando, nos hicieron cruzar eh, a pie, como dos días a pie un páramo que es una zona muy alta en la cordillera de los Andes, muy alta de, de páramo a más de 3.000 metros que es helada y al atravesarlo empezamos como a descender a lo que en esa época era la zona de extensión que era una zona donde estaba permitido hacer de todo por parte de los guerrilleros porque estaban en negociaciones de paz entonces ahí no podía entrar el ejército y ahí nos llevaron era un cañón gigante gigante gigante unas montañas hermosas y majestuosas, muy frías porque era justo descendiendo del páramo. Y en la falda de ese cañón había una casucha de palo y latas cercada y ahí era el famoso campamento. Cuando llegamos al famoso campamento nos dimos cuenta que había varios guerrilleros, varios otros secuestrados, no se diferenciaban unos de otros porque los secuestrados estaban con ropa de guerrilleros y nos empezamos como a presentar cuando llegamos allá y los secuestrados los diferenciamos porque se presentaban con su nombre y su tiempo de cautiverio. Entonces era como hola, mucho gusto Carlos, ocho meses, hola, mucho gusto Ariel, cinco meses. Y ahí por fin fue cuando entendí que estaba secuestrada, que estaba muy lejos, que no nos iban a soltar. Y que si esos señores llevaban meses, quién sabe cuántos meses iba a estar yo ahí. Y ese es el, uno de los primeros puntos eh, que yo resalto para una situación es aceptarla. Porque mientras más rápido aceptes la situación, más fácil encuentras soluciones, así no la quieres aceptar. Y eso incluso creo que lo recreé mucho de nuevo en la pandemia y a muchas personas les, les pasó, ¿no? Mientras, bueno, así es la situación, y entonces voy a buscar soluciones, voy a buscar actividad, voy a buscar eh, eh, cómo ocupar mi tiempo, voy a buscar cómo soluciono lo que no se puede hacer. Bueno, eso, las soluciones llegan cuando aceptas el problema. Eso fue lo primero que me pasó a mí. ¿Cómo lo acepté? Apenas me di cuenta de todo eso, me senté en una piedra y me puse a llorar. Y lloré, lloré, lloré, como diciendo, no, pues ya, esto fue. Y en ese momento también, como que llegó una lucecita en esa piedra que, que me hizo como tomar la decisión, que es lo que nos estamos hablando, que es la elección. Y entonces pensé, bueno, estos señores llevan aquí seis meses, ocho secuestrados, eso me puede pasar a mí, ya lo acepto. Y tengo dos opciones. Una, amargarme la vida. O dos, hacer de esto una experiencia que me haga mejor persona, tomarla positivamente, con entusiasmo, que me enriquezca, que algo bueno salga de aquí, no sé qué, pero algo bueno. Y así tomé la segunda decisión. Por supuesto, la primera decisión es válida, eh, pero, y es más fácil, además de válida es muy fácil, cuando tú eliges mmm, quejarte y culpar a otro, pues sí, te amargas y, y es muy fácil porque no asumir responsabilidades ni retos, es más fácil cuan, que, que, que tener que hacer un trabajo diario consciente de hoy no me voy a deprimir, hoy voy a estar con entusiasmo, hoy va a ser, voy a hacer algo diferente, hoy voy a hacer ejercicio. Hoy voy a ver qué me invento. Um, a lo mejor me quejo y culpa al gobierno, a Dios, porque también culpamos a Dios, um, a mis compañeros, a que el día está aburrido, a la lluvia y a todo menos a mí. Y pues qué fácil, pero qué aburrido también quedarnos en una situación estática en donde nunca miramos hacia adentro, ¿no? Y eso, pues eso fue lo que pasa. pasó. <risa> bueno. Le voy a dar unos saluditos. Aquí ya se nos están conectando, están mandando unos saludos. Eh, Steven eh, jibe María Mercedes Amaya, dice muchas gracias, infinitas bendiciones para todos ustedes desde Buenos Aires, Argentina. Eh, blanco hola, hola, buenas noches, queridas maestras. Y ella es una de sus alumnas de lo que le estoy contando de la maestría. <risas> ah, ¡Qué lindo, qué chévere! Buenas noches, eh, maestras, bendiciones y muchas saludes desde Bolivia, nos dice Lizeth Romero Calderón. Eh, también José Elía nos manda saludos. Eh, Lourdes Rodríguez también nos está sintonizando. También queremos agradecer a Rafael Eduardo González Ibarra, Karina eh, Privas y Nelson Mata, eh, porque nos están eh, sintonizando, eh, haciéndonos acá el, el honor también de estar con nosotros participando. Eh, para nosotros, como le repito, es un honor que usted esté aquí y nos esté contando esa vivencia que usted vivió, que, Uh, quizás muchas personas lo, lo han vivido, pero de una forma de que en vez de ayudarse, como usted misma dice, ¿no? A sobrevivir, quizás unos no aguantaron esta situación y ya no están, pero hay otros que quizás usted hoy sirve como ejemplo, digamos, en aquel tiempo eh, y decidieron también, ¿no? Eh, en vez de estar echando culpas. Mantener la fe, la esperanza, ser fuertes y devagar sus mentes en algo productivo positivo. De acuerdo, de acuerdo, eh, de acuerdo Joyce, porque y lo mismo es como con la vida uh -huh. en general y no importa la situación, pues la mía es un ejemplo, pero hay muchos y hay ejemplos diarios y tú puedes tomar la vida como como eso como estar culpando a los demás a las situaciones al clima a la iglesia al gobierno al que quieras culpar o asumir y decir bueno la voy a vivir con entusiasmo y como una experiencia de aprendizaje y de cada vez volverme mejor persona de cada vez servir a los demás de sobre todo el entusiasmo es muy importante y aquí hay muchas cosas que nos empiezan como a drenar la energía y a, y a bajarnos eh, a, como el, el, el entusiasmo y por supuesto una es las creencias que nos dan, que nos sigo, nos han metido, suena que yo soy una víctima, que nos hemos permitido que nos pongan acá uh -huh. y muchas veces creemos que tenemos libertad de, de pensar como queramos y que tenemos que ser libres y no nos damos cuenta que, lo, que, que ese libre pensamiento es un pensamiento que alguien nos puso aquí y entonces nos han hecho creer que somos insuficientes o que somos pecadores o que no somos capaces o que la vida es difícil o que no merecemos cosas. Y entonces lo primero que hay que hacer es revisar qué estamos pensando, qué estamos creyendo y de verdad la libertad primera es la de pensamiento, elegir qué pensamientos nos conviene porque hay unos que de pronto ay sí eso es verdad pero no nos conviene elegir los compensamientos que nos, con, nos convienen porque hay muchísimos por ejemplo hay gente que cree que trabajando de sol a sol es como van a ser abundantes y yo conozco muchísima gente que trabaja de sol a sol y siempre están con deudas pagando deudas y hay cuántos millonarios ves que no trabajan y están jugando golf en los en los, en los campos y um, ellos tienen otra creencia que no es la que trabaja sola sola, es la que trae la abundancia entonces las dos son válidas porque las dos existen en el mundo pero cuál te puede convenir a ti, quizás un punto medio quizás un punto medio o quizás la del millonario, la que tú quieras pero la verdadera libertad de pensamiento es la que te permite elegir cuál pensamiento te conviene y pues mi reto creo que uno de los retos en la vida y ahorita que hablaba Isabel de los planes del alma, creo que mi plan del alma ha tenido que ver con el tema de la libertad por supuesto y entonces he reflexionado mucho sobre eh, la libertad, y realmente la libertad no es si te tienen encerrado o no encarcelado o si la pandemia te dejó encerrado. Muchas personas en pandemia fueron libres, mientras que otras se sintieron presas. Y la diferencia estaba aquí. No estaba en la pandemia, no estaba en, en, que, en la cuarentena, ni en, en, en, en el gobierno y en qué te permitieron hacer o en qué no. Y para muchas personas la pandemia fue una tragedia y para otras fue una bendición y todo depende también de cómo fue tu actitud entonces no tiene nada que ver al exterior, tiene que ver con lo que está acá y con tus creencias, eso es lo primero que hay que revisar para tener una vida como ligera feliz porque cuando tenemos aquí basura mental pues entonces eso va a hacer que nuestra vida sea un sufrimiento y que empiece cuando uno sufre empieza a adrenarnos la energía. Y si estamos bajitos de energía, pues vamos a traer situaciones complicadas, por supuesto. Uh -huh. Se este vuelve el círculo vicioso del que estábamos hablando. Así es. Y también uh, lo que pasa es que en veces no nos damos cuenta de que si una persona piensa así en la familia, los otros siguen ese me mecanismo y cuando se enfrentan a una situación como la que acabamos de vivir fue peor pero si había alguien como usted dice que piensa diferente con la mente esa persona ayudó a estos a que entendieran que sí estábamos en una situación inesperada pero que podíamos salir adelante que habían este muchas alternativas no de acuerdo de acuerdo y muchas veces solo vemos una. Uh -huh. y, y tiene que ver con nuestras creencias. Cuando empezamos a abrir la mente y decir, bueno, esta es una posibilidad, ¿qué más puede haber? Y nos empezamos a preguntar, ¿qué más es posible? ¿Qué más posibilidades hay? ¿Cómo más me puedo ver yo a mí mismo? Entonces empiezas a ver que los caminos que hay son muchos y que además siempre han estado ahí, sino que no los veía. Mm. Bueno, otra de las claves para el poder personal tiene que ver no solamente con el pensamiento, sino con la palabra, que están relacionados. Muchas veces no somos conscientes de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo. Y eso expresa nuestro pensamiento, pero también lo refuerza. Entonces, es importante saber que nuestra palabra es creadora. Y si estamos diciendo... Ay, no, eso es muy difícil. Pues no solamente lo estamos diciendo, nos lo estamos diciendo y estamos reforzando esa creencia y ese pensamiento. Y efectivamente, eso va a ser muy difícil. Me acuerdo cuando estábamos secuestrados, nosotros éramos un grupo de 16 personas secuestradas y naturalmente nos dividimos como en dos grupos. Uno era como un grupo, terminó siendo como ese grupo modo supervivencia, que a veces nos pasa eso a nosotros en cualquier situación, ¿no? Que nos sentimos como solos alejados de Dios, del mundo, de los seres de luz, de, del universo y como en modo supervivencia, mí me votaron en este planeta a defenderme como pueda y el resto no me importa porque me tengo que defender, ese es el modo supervivencia y así estaba un grupo allá, no como en ese tipo de pensamiento, entonces por supuesto que así se comportaron, y cuando servían la comida eran los primeros que se iban a, a mientras estaban sirviendo la comida, a escoger el pedazo más grande eh, de, de carne. Cuando nos daban carne, que eran muy pocas veces, o que, los que se iban a escoger el plato más grande, los que se robaban los pocillos grandes para que allí les sirvieran su, su, su agua de panela. Y, y entonces nos soltaban esos pocillos y a nosotros nos tocaban en otros más chiquitos. Y como en es, ese modo de supervivencia que además creaba mucha discordia, incluso entre ellos. Entonces, a nosotros nos daban un rollo de papel higiénico que pues, tenía que durar cierto tiempo, si se acababa antes de Mala, y entonces lo daban por grupos. Este para entre ustedes tres. Y ellos, ese grupo de modos supervivencia pues se peleaban porque, ¡ay, usted tiene tres cuadritos! Eso es cuando se rompen, solo tres cuadritos. Y entonces se peleaban porque él cogió cuatro. Y sí, nuestro grupo... No estaba en ese modo de supervivencia, éramos otros seis, los tres que, que íbamos, nos hicimos amigos de otros tres, señores muy amables, y siempre estábamos en un modo como más espiritual, naturalmente, y sin estudiar espiritualidad, porque es que la, la espiritualidad no es leernos todos los libros que hay, sino ponerla en práctica. Y en esa época, hace 20 años, ni siquiera había casi libros de esos, pero sí fue muy espiritual en saber que todos es, debemos estar unidos en que es más importante eh, el cuidado, el amor y ya la supervivencia, pues por supuesto que se da, pero si uno está en amor la supervivencia es más fácil y entonces nos cuidábamos mucho, compartíamos todo, eh, no peleábamos por el papel higiénico, bueno, todas esas cosas y eso mismo pasa en, en acá en la, en la vida, que a veces se nos olvida que que estamos cuidados y que somos parte de Dios y que todo puede fluir de una manera bonita si confiamos. Pero si estamos en el modo supervivencia de que esto es mío y que es, usted me está quitando y, y, que, y que tengo que co coger el plato más grande y a veces ya no es el plato más grande, sino es una tajada en, en algo que es común y entonces abuso de las cosas que son comunes, pues entonces empezamos a bloquear. Ese flujo de abundancia, ese flujo de amor, ese flujo de armonía, y es cuando todo se empieza a romper. Así es, tienes toda la razón, cómo realmente eh, nos dejamos llevar por el día a día y no nos damos cuenta, y eso creo que a todos nos ha pasado en algún momento, para que podamos llegar ahorita donde estamos, no a, a evaluar, a observar nuestros pensamientos, como bien lo dices, porque realmente aquello que piensas, aquello que sientes y aquello que dices es lo que te va a formar tu presente, tu realidad. Aquellos que viven en el dolor es porque eso es lo que están formando, lo que piensan, lo que sienten, lo que atraen y lo que verbalizan a través de su verbo creador, que es la palabra. ¿no? También ese me vino así como que el, el cómo eh, con una palabra podemos destruir o crear, por ejemplo, con los niños pequeños, cuando a un niño pequeño se le cae algo y le grita a uno eres un tonto, ese niño crece creyendo que es un tonto, de verdad, o sea, son cosas increíbles. Por cierto, tú tienes una anécdota de una maestra que te dijo algo, este, lo cual hiciste un comentario muy chistoso con un sólido con la lengua a ver si nos compartes ahorita, pero sí es cierto, eso es bien importante, eh, el cómo ciertamente no hay un manual para ser padres, pero el día de hoy creo que ya tenemos una apertura de conciencia distinta a la que tuvieron nuestros padres. Y nosotros el día de hoy podemos educar a nuestros hijos, que son las nuevas generaciones, en una conciencia espiritual distinta, muy distinta. ¿no? Y eso yo he tratado de hacer, hablando del tiempo en el que estuvimos todos encarcelados en casa, yo les dije a mis hijos, oigan, es que esto es padrísimo. Se pueden levantar más tarde, toman sus clases en pijama, este, tienen dos recesos porque les daban dos recesos en vez de uno. Le Digo, no tienen que salir al tráfico, no se van estresados, papá tampoco está estresado porque no tiene que salir al tráfico y porque acá se hace muchísimo tráfico y tienen que salir ellos de madrugada siempre para ir a la escuela. Entonces les, yo les empecé a decir todo eso, ¿no? Así como que todas las cosas buenas de estar aquí. Y le digo, y fíjense, le digo, estamos juntos, comemos juntos, tenemos más tiempo para interactuar, jugamos, salimos al parque, andan en bicicleta. Todas las cosas que no se podían hacer mientras estábamos en la vida normal, que era lo mejor, ¿no? Y cuando dijeron, no pueden salir de casa, todo mundo empezó a sentir pavor porque no podían salir de casa, y entonces yo a mis hijos les dije, no espérese tantito, es que su casa no es una prisión, su casa es amor. Entonces cuando ustedes estén en su casa, disfrútenla. Las cuatro paredes no es el encierro, tu mente es tu encierro. No unas cuatro paredes, tu mente es lo que te encierra. Entonces ellos empezaron a ver las cosas de otra manera y se empezaron a relajar completamente. Y entonces empezábamos a salir al parque todas las tardes, porque obviamente están encerrados, pues tampoco era sano para ellos como niños. Y vamos a salir a caminar. Y mamá, pero podemos salir, claro que puedes salir y que te dé el sol, es buenísimo. Y vamos a ir a abrazar un árbol y salíamos al parque y abrazábamos un árbol. Y la vida empezaba a ser de nuevo normal, pero desde otro punto de vista, no desde disfrutar lo que teníamos en casa. Y yo les decía, démosle gracias. Siempre porque despiertas, porque tienes a tus seres amados a tu lado, porque yo le digo a mis hijos, porque tienes tu mantita que tanto te encanta y tu almohada suave. Son cosas que damos por sentado que están, pero que cuando de repente no están, híjole, tenemos unos apegos impresionantes por los objetos, ¿no? Y también hay que enseñarles a que den gracias por eso, den gracias porque salió el sol. Y si está lloviendo, hijos, den gracias porque está lloviendo porque ayer hizo un calor de 42 grados y estábamos peo, sudando, escurriendo como velas. O sea, todas esas cosas, yo a ellos he tratado de que vean la vida desde ese amor, desde el que tuvimos que aprender nosotras a través de experiencias y lecciones con un poco más de sufrimiento o más duras, ¿no? Que, que el hecho de que nuestros hijos tengan ahorita la oportunidad de aprender desde el amor siempre, va a ser un mundo mejor para mañana, y por lo menos eso a mí me da muchísima paz, porque digo, si lo que estoy haciendo a una sola persona, a una sola persona, le puede llegar a su corazón y transformarla y que vea la luz, estoy satisfecha, verdaderamente, como tú lo dijiste, es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos. Darnos cuenta que nuestras palabras son capaces de transformar en una sonrisa o de sumir a alguien en la depresión. Qué importante, ¿no? Cómo, cómo desde ahí ese poder que tenemos. Desde hacer el bien o desde hacer el mal. Y todos lo tenemos. De acuerdo, qué bonito. Tienes toda la razón y ya tenemos la conciencia para cuidar nuestra palabra con los niños sobre todo, tienes toda la razón y bueno, a veces se nos salen de pronto las palabras y todo, pero por lo menos ya tenemos la conciencia de que hay que estar cuidándola y que podemos construir o destruir y um, yo agregaría también que no quiere decir entonces que nuestros padres son los culpables porque ellos no tenían conciencia o que por culpa de mis padres entonces que me dijeron que no podías, que yo no puedo, sino que también tenemos la oportunidad de empezar a eh, cambiar ese lenguaje interno, lo que nos estamos diciendo. Porque si hace 20 años o 30 o 40 nos dijeron nuestros padres que no podíamos, pues es el momento de que conscientemente empecemos a decirnos que sí puedes que si nos dijeron que eras fea, que eh, no te lo mereces, o, o no solamente te lo dijeron, sino que por acciones empezaste a sentir esas cosas, que ahorita con conciencia te lo digas, te lo digas al espejo, eres maravillosa, eres maravilloso, sí puedo, me lo merezco, y todas estas cosas para reprogramar esos programas que quedaron de pronto grabados en nuestra niñez y que de pronto nos están bloqueando y comenzar a ser conscientes de nuestro lenguaje, de nuestra palabra no solamente el que decimos a otros sino nuestro lenguaje interior que es el que todo el, todo el tiempo nos está definiendo lo que pasa es que como ese diálogo repetitivo es todos los días el mismo pues todos los días nos diseñamos y nos reconstruimos de la misma manera pero si cambiamos ese lenguaje interno nos podemos empezar a reinventar de la manera que realmente queremos, como a crearnos, porque nosotros somos seres creadores, eh, um, sobre todo, no solamente de nuestra realidad, sino de nosotros mismos. Y en la medida en que yo me creo a mí misma, pues eso mismo es lo que experimento afuera. Entonces, si yo me creo ay pobrecita yo, afuera, lo que voy a ver es que pues todo el mundo me trata mal porque yo soy una pobrecita, ¿sí? Y por eso es tan importante nuestro lenguaje interno y nuestras autodefiniciones. Empieza de pronto un ejercicio bonito, es como escribir cómo te defines y mirar que de acuerdo a esas definiciones es que es tu realidad y de pronto empezar a mirar cómo te podrías definir de una manera mejor para que tu mundo empiece realmente a cambiar. Y empezar a hablarnos así, como queremos ser, no como somos, sino como queremos ser. Bueno, ya lo somos, sino que no nos hemos dado cuenta mm. Aquí nos comenta eh, José Bernan Bernardo Martínez. Saludos desde Venezuela. Las palabras construyen o destruyen. Hay que usarlas con sabiduría, abrazo de luz y amor para todos. De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Y mira que esto está muy relacionado, las palabras, con la fe. Uh -huh. Es como, son como un, un, un matrimonio. Si tengo fe, yo tengo las palabras que todo va a salir muy bien. Y si no tengo fe, seguramente mis palabras no lo van a decir. Y um, por ejemplo, en el secuestro pasaba mucho. Tú sabías quién tenía fe y quién no. A mí nunca se me ocurrió pensar ni que los iban a matar, ni que me iba a, a, a quedar años, ni que me iba a enfermar, cosas de esas nunca pasaron por mi mente, porque no las cultivé, pueden pasar, pero como que tú, o sea, tú supuestamente no puedes controlar los pensamientos, si llega un pensamiento negativo, pues llegó, pero si sí lo puedes alimentar o dejarlo pasar, entonces como no alimentar eso. Y me daba cuenta también que había personas que con sus palabras evidenciaban la falta de fe y decían, si algún día salimos vivos de aquí, ¿no? si algún día yo salgo de aquí, pues eso es que estaba diciendo. Y um, cuando hablamos así, son palabras necias que no debemos, si se pasan por la cabeza, porque se pueden pasar, no hay que alimentarlas ni sacarlas afuera. Porque eso, esas palabras son las que están construyendo la fe. Y la fe no es solamente positiva, sino positiva y negativa. Si yo creo que me voy a morir, me muero. Y si yo creo que voy a triunfar, triunfo. Y si creo que me voy a enfermar, me enfermo. Pero si además lo digo, pues lo estoy alimentando. Y bueno, tristemente eso fue una de las cosas que pasó con, con uno de nuestros compañeros de secuestro que así hablaba y efectivamente, pues no sé si él lo atrajo o si era el destino, no sé, o si es su plan del alma, no sé, pero murió en cautiverio y era pues de las personas que casi siempre estaban hablando en, en, en negativo. Una noche, nosotros rezábamos todas las noches, nuestro cuarto era como un, un, un cuartico, un cuartucho de, de la, la casucha de tablas y latas. Y en uno de los cuartos eran como dos, nomás el de los guerrilleros y el de nosotros. Estábamos ahí los 16 hacinados. Eh, la, el colchón eran las hojas de los helechos que se cubrían con un plástico y encima se ponían, pues, te poníamos una cobija, sentíamos mucho frío y nos tocaba, dormíamos en pareja, afortunadamente me tocó con mi esposo y nos tocaba coordinarnos a qué lado voltearnos para no se, que se estrellaran las rodillas y entonces, bueno, cambiamos de lado y eso nos tocaba hacer a todos bueno, en ese cuarto antes de dormir siempre rezábamos y una vez este señor que murió en un cautiverio dijo, bueno, yo quiero dedicarles esta oración a algo que nos puede pasar a todos y entonces yo me alegre y dije, claro hoy vamos a dedicar la oración a la libertad qué lindo tener fe en la libertad pero cuando él siguió hablando dijo, a la muerte y esa era la dedicatoria de la oración. ¿Por qué orar por algo negativo? ¿Por qué ponerle fe a las cosas negativas que nos pueden pasar? Eso refuerza la energía que pase. ¿Por qué no pensar en la libertad? ¿Por qué no pensar en el amor? ¿Por qué no pensar en, en, en cosas bonitas? Entonces, no solamente es elegir nuestros pensamientos, a veces nos eligen, llegan, pero ¿cuáles alimentamos? ¿Y cuáles dejamos pasar? a tu respuesta Isabel que se me olvidó, bueno yo estaba contando en, en, el, en el canal de Diana una anécdota de niña de esas que marcan y son de pronto tonterías, pero bueno un niño no, porque los niños absorben todo, todo se lo creen y todo, y entonces eh, yo estaba pequeñita, quizás tendría por ahí cinco, o seis años supongo, la profesora dijo bueno, mañana traen una un, una adivinanza entonces cada niño llegó con una adivinanza y um, yo me sabía una, entonces pues la voy a decir que era blanco es gallina, lo pone frito, se come, o sea, la adivinanza más tonta <risa> que todo el mundo la adivina, pero además de todo me enredé diciéndola, o sea, se me olvidó como que blanco es y se me olvidó que, se, que seguía, entonces la profesora, Buh! así me hizo Buh! blanco es gallina, lo pone frito, se come Buh! ¿no? Y como que me sentí muy estúpida, muy tonta. Y la profesora pues lo evidenció y todavía pues hoy me acuerdo. Y quizás eso eh, me hizo ser más callada o no participar o, o no volver, a, no volver a, a, a dar ideas en la clase, no sé. Y entonces, bueno, eso pasa, con, entre niños nos pasa mucho con cualquier palabra de un padre, de un profesor, eh, Así así sea en esta época y con un padre, una madre y mucha conciencia puede pasar, pero pues la tarea y sobre todo pues enseñarles a los niños que sí recibes y que no. Hay una historia de, de, de Buda y, y, y era que Buda tenía muchísimos, muchísimos seguidores, mucha gente que lo, lo, lo amaba y lo admiraba, pero también tenía sus antagonistas como en, en todas las... Como toda persona que tiene cierto reconocimiento y entonces a Buda le empezaron a, a, a decir pues palabras feas y cosas feas y Buda siguió tranquilo y después le preguntaron pero ¿tú por qué sigues sonriendo tan amable, tan imperturbable? y él dijo bueno, si yo te doy un, un regalo que no te gusta ¿tú lo recibes? No, pues no lo recibo. Ah, bueno, eso pasa con las palabras. Tú decides si las recibes o no y yo no las recibí. Y entonces, pues ahí está el punto. No solamente uno de adulto, pues ya sabes que si sí recibes sí, y que no. Aunque hay personas que a veces reciben todo y ay me dijeron y me hicieron. Pero enseñarle también a los niños que no lo recibas. Me acordé de... En el colegio de mis hijos, cuando eran pequeñitos, que un niño le dijo tonto, tonto al otro, y entonces, ¡ay, me dijeron tonto! Y el, el director le dijo al niño, tú eres una jirafa, y el niño se atacó de la risa. Y dijo, no, yo no soy una jirafa. Bueno, pues lo mismo pasa cuando te dicen tonto. O sea, tú no eres, ríete, no lo recibas. Y eso hay que enseñarle a los niños y a practicarlo nosotros, que sí, a qué sí recibimos y qué no. Es una forma como de brindarse y de cuidar también nuestra energía. Qué excelentes tareas y ejercicios. Estamos viendo a tu que es niña o niño? Su felina o felino. ¿Qué es? Ahí está. Un niño. Es, es felino, ¿no? Qué bárbaro sí. aquí. Bueno, yo tengo felina. Joyce también tiene felino. Ay, mira. Una hembra y varón. Qué bien. Él les encanta venir a meterse cuando uno está, está en clase. No, sí. De Joyce, de plano, se sienta a tomar clase junto con ella. Le digo, no, qué bárbaro, esté ya en su siguiente, ya va a ser maestro de plano. a tomar <risa> todas las clases con Joyce. Ay, qué lindo. Me encantó las tareas, fíjate, la que dijiste, de párate frente al espejo y háblate, háblate a ti misma, ¿no? Qué, qué bien me veo. Me amo, me quiero, me bendigo, ¿por qué no? Hay que bendecirse uno mismo, ¿no? Me bendigo, gracias, gracias por todo lo que ya tengo, Padre Santísimo. Gracias por lo que ya tengo. Gracias porque puedo ver, gracias porque puedo degustar una comida, porque puedo compartirla con mis familiares. Me veo hermosa, aunque esté uno cachetón, no importa. Que yo tengo canas, amo mis canas dejé el color natural de mi cabello y dije, bueno, pues no voy a pelear con las canas, me lo voy a pintar más claro y entonces ahora parece que siempre traigo rayitos. Muy y yo feliz, feliz de la vida con mis canas. Qué linda, canas. buenísimo. Sí, es que hay que aprender a amarse en todas las etapas. Acuérdense ya que acuerdo. todos los días cambiamos, ¿no? Podemos siempre estar este, con esa jovialidad de los 20 años, ¿no? Pero bueno, a los 20 no tenemos la sabiduría que tenemos ahorita. Y en ya cada acuerdo. etapa tenemos herramientas distintas, ¿no? Así como como mencionabas, nuestros papás nos dieron todo con las herramientas que tenían. Uh -huh. Los abuelos se las dieron a ellos con las herramientas que tenían y con, con todo lo que ellos tenían. no Y cada vez vamos queriendo darles más y más y eso es lo nutritivo, lo rico y que tengamos esa conciencia. Entonces... Mujeres y hombres que nos están viendo todos los días, por favor, antes de salir de su casa, van a dar sus gracias y se paran al espejo, como lo acaba de decir la maestra Caro, y se van a dar sus besos y sus apapachos. Me amo, me quiero, me bendigo. Hoy va a ser un día fenomenal y voy a sonreír todo el día porque estoy bendecido, bendecida. Excelente tarea que nos está dejando, Caro, eh. Y para los niños. Excelente también. La comparación con algo que les cause risa para mm. quitarles inmediatamente ese prejuicio que se les queda marcado. Porque sí es cierto, a mí me tocó con una maestra que me castigó todo el día porque dice que yo la miré muy seria y feo. Pero bueno, a mí mi mamá me había enseñado desde chiquita que a los adultos no se les contesta. Y entonces la maestra, eh, no lo recuerdo, la verdad, qué fue lo que me dijo, que yo me quedé callada, no le contesté, supongo que me ha de haber llamado la atención por platicona, porque siempre se me ha dado estar calladita, ¿verdad? Entonces, este, yo supongo que me regañó porque estaba yo de platicona, y me le he de haber quedado viendo, pues la verdad es que tengo ojos grandes, y me le he de haber quedado nada más viendo así como que muy seria. La maestra volteó y me dijo, ve y párate a la esquina y estás castigada porque tienes ojos de pistola. Yo, no, yo, así como que para empezar en mi vida había visto una pistola, pero yo me sentí muy mal y me dejó la maestra todo el día castigada viendo a la pared en la esquina, de verdad se los prometo no. y no me dejó salir a la hora de que tocaron el timbre hasta que entró mi mamá al salón para que la maestra le diera la queja y entonces ya la maestra le dice a mi mamá la queja y mi mamá me abrazó me dijo, vámonos. No me dijo nada frente a la maestra. Me preguntó qué había pasado. Y le dije, no, mamá, pues es que la maestra me regañó, pero yo no le contesté nada. Y ella me dijo que me castigaba porque yo la había volteado a ver con ojos de pistola. Y yo, así como que ahora explícame por qué me dijo que tengo ojos de pistola. Así como que tú me has enseñado que a los adultos no se les contesta, que me tengo que quedar calladita, así si me regaña, pues yo me quedé callada. Pero a la maestra no le gustó cómo la vi. Así que yo creo que no parpadeé o no sé. <risa> Fue algo que, que me costó muchísimo trabajo, eh, el voltear a ver directamente a los ojos después, a los adultos sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía, pues si me castigaron todo un día por voltear a ver a alguien de manera fija, pues yo dije, debe ser algo muy malo tener ojos de pistola. <risa> <risa> ¡Ay, qué pecado! La verdad, yo no. eso que, yo, que yo era muy mala, que yo era capaz de matar a alguien porque una pistola le quita la vida a alguien entonces yo sentía muy feo eso no ya después así como que mi mamá estuvo hablando conmigo y la verdad es que ella ha sido siempre una madre muy amorosa y ya eso con el tiempo pues lo fui trabajando y ella me ayudó muchísimo con todo eso y toda mi familia, mis tíos, mis primos la familia ha sido una red para mí de amor impresionante mis hermanas ahora mis hijos, que ya eso se me olvidó, ¿no? Y ya lo puedo contar así como lo cuentas tú, como parte de una experiencia de la cual aprendiste y que, que te enseña a ti ser un adulto responsable con un niño, no solo con tus hijos, sino con cualquier pequeño o con cualquier persona frente a ti. Aprendes que tus palabras son capaces de, de dañar severamente a alguien, no y por mucho tiempo, que de repente en una... En una conversación en la que uno quiere tener la razón, somos capaces de decir muchas cosas hirientes. Seamos responsables de eso, ¿no? Lo que dices, hay que ser bien responsables con lo que decimos, no por querer ganar una discusión, porque entonces estamos destruyendo en lugar de construir con ese poder que todos tenemos, con ese poder creador, con ese poder personal. Entonces, activarlo desde el amor, desde esa conciencia, desde esa responsabilidad, cómo vamos a poder llamarle, en alguna charla me preguntaban que, que cómo sabes con quién vas a conectar ¿no? cuando conectas con un ser de luz y tú pides un ser de luz. Y yo les decía, a ver, muy sencillo, digo, si tú, eh, no sé, se te acaba de ponchar una llanta en tu vehículo y hay mucho tráfico y te bajas y estás muy molesto y estás diciendo groserías y pasan y te tocan la bocina, y tú hasta con las manos le contestas la leperada, y de ahí volteas y empiezas, ¡ay, por favor, que venga tal arcángel, y el, que vengan los serafines, y que vengan los querubines, y que baje el maestro ascendido! ¡Ay, de veras! O sea, ¿tú crees que desde esa vibración tan baja que tú estás teniendo, llena de coraje, llena de groserías, de verdad, ¿tú crees que te van a venir a as asistir? Así como que, pues, evalúate, evalúate cómo estás vibrando, porque efectivamente no podemos esperar que la divinidad nos conteste la llamada si nosotros les estamos hablando desde el lodazal acá hasta acá. Esa llamada nunca <risa> va a llegar, bien. nunca va a llegar hasta los planos de la luz divina, ¿no? Entonces, así como que tómate tus momentos de respirar profundo y de soltar, como dices, ¿no? Elige. Si aceptas toda esta circunstancia que acabas de vivir y te dejas que te envuelva la ira y la frustración y el enojo y respondes desde esa misma vibración o si respiras y dices a ver cuál es la solución a esta situación, démosle problema a la situación, cuál es la solución para esta situación, qué puedo hacer. Puedo llamarle a mi esposo, puedo hablarle al oficial de tránsito, puedo hablar al seguro y mientras llegan pues le hablo a mi amiga que tiene tiempo que no la, no la veo, no la visito, no hablo con ella porque ya sabemos que van a tardar en llegar en la asistencia y entonces sí, ya que estamos vibrando en esa frecuencia de paz, entonces sí decimos, Arcángel, por favor ven y asísteme, hermanos de la luz, vengan por favor, no seas malito, saben que tengo que llegar a hacer la comida, pero ya vibrando desde el amor, desde la neutralidad. Y entonces sí, eres capaz de que te escuchen y de conectar con esos seres de la luz porque no permites que esas emociones y esos pensamientos te invadan, bajen tu frecuencia y que te comportes de una manera en la que no queremos ser, ya cuando somos conscientes. De acuerdo, qué bonito. Mm -hmm. Tienes toda la razón desde un estado de paz, todo fluye, todo funciona y tenemos, no bloqueamos la, la ayuda que está en el cielo, de acuerdo, de acuerdo. Y lo bonito también es que eh, cuando uno toma conciencia de esto, también se lo transmites a los hijos y los hijos se lo van a ir transmitiendo a las futuras generaciones. Pues sí, es verdad, es verdad. A, a, a veces me da, me da tristeza pero los, así es es perfecto, pero yo digo cuando eh, transmitimos esas, todas esas cucarachas que están aquí en la cabeza los niños después, pues, no tristeza sino que digo, Ay, después todo lo que les va a tocar a esos pobres niños es sacarse todas esas cucarachas de la cabeza Y um, pues no hay verdad ni mentira, pero es que la única verdad es, es el amor y la única religión es el amor, esa es la única verdad entonces, cuando nos metemos cosas que, que, que tienen que ver con lo opuesto, de, de prejuicios y todas esas cosas, pues bueno, eso es lo que digo, qué tristezas, pues les toca empezarse a quitar todo eso. Sí. Tienes toda la razón, Joyce. Pues el problema es también cuando los queremos frenar y si queremos cambiarles el pensamiento. Y uno le dice, mira lo que estás diciendo, ¡qué barbaridad! Pero ya lo han escuchado de nosotros. De acuerdo. De acuerdo. Y después nosotros enojados, más violentos, pero no queremos también eh, pedirles una disculpa y decirles, mira, lo siento, sí, yo sé, yo lo dije, pero no fue mi intención, estaba molesta, pero eso no quiere decir esto tiene que ser así o tú lo tienes que pensar de esa forma. De acuerdo, eso pasa mucho. Eso pasa mucho, sí. Pero sí es cierto, si sí. eh, ayudamos a nuestros hijos desde pequeños a tener una mentalidad abierta, pero siempre a lo positivo, a ayudar a los demás, a, a valerse por ellos mismos, pero de una forma bonita, positiva, todo va a ser más fácil. El tiempo es lo que está pasando. Estos tiempos nos vino a abrir la mente a mucho y vino a unir muchas familias. Porque um, hace dos años atrás casi nadie le hablaba a nadie. Pasó esto y todo el mundo estaba en conexión con todo el mundo, hasta los hijos. Y abuelita, hablamos abuelita, quiero ver cómo está abuelita o papita o el primo. ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que pasan para ayudarnos a reflexionar y a, a tratar de cambiar conductas y creencias. Es verdad y uh -huh. es como la, la, la naturaleza de la vida, ¿no? Y de, sobre todo en las generaciones. Uh -huh. hace, hace unos años era terrible, por ejemplo, una mujer separada o uh -huh. una mujer que quedara embarazada fuera del matrimonio era terrible. Hoy es muy normal pero entonces vienen nuevos retos entonces luego fueron los homosexuales entonces también era terrible y un tabú y hoy en día pues ya no pasa nada y ya es más fácil salir del closet y entonces vienen nuevos retos nuevos retos uh, ahora andamos con los con los tran, transexuales bueno otros temas y independientemente si tenga razón no tenga razón lo que sea las creencias la religión lo que vienen es a mostrarnos todos ellos eh, la tolerancia, quitarnos prejuicios y el amor incondicional ¿no? claro que sí claro, ¿qué consejo le darías a las mujeres que actualmente están en casa y no han logrado activar ese poder personal esas mujeres que de pronto se sienten eh, prisioneras en su hogar eh, creen que solamente el día es para que se levanten a hacer desayunos y lunches para la escuela, la limpieza la comida, planchar lavar, este, cuidar las mascotas, ver las tareas ir por los niños, comprar el súper, esperar al marido y a dormir y al día siguiente lo mismo, pero que se sienten con ese hueco que les hace falta algo, ¿qué consejo les puedes dar a estas mujeres? ¡Ay, qué linda pregunta! Me encanta porque me encanta bueno me, me encanta este tema, me, me, me apasiona, ¿por qué? Porque, bueno, ha, ha sido algo generacional, no podemos echarle la culpa porque caemos en el error que los hombres y las mujeres es el patriarcado, aunque sí estamos en un sistema patriarcal y pasa eso, pero aquí viene el punto que, que es clave y es, ojo, victimizarnos. porque cuando somos víctimas perdemos nuestro poder personal y le estamos dando poder al que creemos es nuestro victimario. Y es muy importante entonces saber que nosotros hacemos parte del problema y no es que él me hizo, él me dijo y la sociedad me quiere y así me educaron porque entonces estoy en una situación muy pasiva y desempoderante. Entonces el primer punto es no victimizarnos. Eh, el, el final feliz de mi secuestro fue que después de seis meses mi esposo, mi amigo y yo nos escapamos y corrimos un riesgo grandísimo. Duramos siete días en poder llegar a una estación de policía segura y nos tocó escondernos de, de, de día y caminar de noche y nos perdimos por selvas. Bueno, fue, pero llegamos. Y ¿Por qué lo hicimos? Porque ninguno de los tres se doblegó ante los verdugos, ninguno de los tres se victimizó, ninguno de los tres dijo nos que esto es muy difícil y ellos son los que nos cogieron y nosotros somos los pobrecitos, porque si hubiéramos eh, pensado así, no hubiéramos podido escaparnos. Y eso tiene entonces que ver con las autodefiniciones de las que hablaba si me estoy definiendo yo como pobrecita, él es más que yo, o la sociedad es más que yo, o lo que me enseñaron mis papás es que yo soy pobrecita, pues entonces estoy en modo víctima y las víctimas nunca tienen poder de hacer algo. Entonces sí toca limpiar todos esos pensamientos de primero mirarnos al espejo y decir, decirnos que somos maravillosos, que somos seres maravillosos y que no vinimos el, al mundo como quizás nos enseñaron, a sacrificarnos por otros o a servir al marido y a los hijos, aunque lo hacemos con mucho amor, pero que sea como elección y como parte de algo, porque vinimos al mundo también a cumplir nuestras propias expectativas y nuestros sueños, y de pronto decimos no, pero es que yo no tengo sueños o no tengo expectativas, porque las tenemos cortadas, porque nos, lo que primero nos metieron acá es que venimos a servir a, y a sacrificarnos por los demás, no nosotras como mujeres también vinimos a cumplir una misión en el mundo, no tiene que ser una misión gigante, o sea, tampoco es que yo vine a salvar a, a, a todos los pobres o a todos los malheridos, no, pero sí a cumplir mmm, mi sueño, a explotar mis dones o mis talentos, que no los conozco, pues conócelos, pero eso vinimos. A servir a otros, pero sin sacrificio y a través de nuestro crecimiento personal, a nuestro crecimiento espiritual. Creo que esa es la clave principal de las mujeres. A los hombres a veces también les pasa lo mismo, pero hay una diferencia y es que ellos no se victimizan tanto como nos victimizamos nosotras. Y por eso es que nos dejamos quitar ese poder que está aquí adentro, que está ahí, sino que al victimizarnos no lo vemos. así es un gran consejo una gran verdad si nosotros queremos salir adelante nosotros mismos tenemos que pensar de que nosotros podemos y que sí siempre, cada día hay una oportunidad porque hoy en estos tiempos nosotros no sabemos qué va a pasar es verdad y um pensar que nosotros podemos, no necesito es que tengo que poder mañana. Uh -huh. Simplemente que va a llegar el momento, no es mañana ni pasado, quizás en una semana o en un mes, en un año, uh -huh. pero sé que puedo y sé que me estoy preparando para ese día. Exacto. Y así todos los días, pues estamos en esas preparaciones, alimentándonos nuestro espíritu, nuestro pensamiento. Pero si creemos que no podemos pues nunca vamos a poder y nunca nos vamos a preparar y siempre vamos a seguir estando en la misma condición. Sí, siempre vamos a estar diciendo, mira aquella lo que está haciendo, mira lo que, lo que cómo era antes y mira la hora, es bien creída, ya ni me habla, pero yo quedo estancada sin hacer nada. De acuerdo. De acuerdo. Porque lo estoy viendo desde mi percepción, desde mi imaginación que yo no avanzo. De acuerdo y ahí pasa que sobreestimamos las cosas inmediatas y nos frustramos muy fácil porque no es inmediato y uh -huh. subestimamos el largo plazo y el largo plazo es el que realmente produce resultados, o sea, pensemos en un año, en dos o en diez, no importa. Pero entonces como queremos que sea mañana y, y, y yo soy así, no he podido, y mañana no pude, entonces me digo cosas feas y me creo que no soy capaz, ¿no? Todos somos capaces de todos porque los seres humanos tenemos las mismas capacidades, unos más que otros, pero dentro de un rango, todas. Entonces nos vamos preparando para eso y ya. Así es. Vamos Mujeres, a... Ya saben, a empoderarse, no hay pretextos, dejen la fodonguez, aunque estén en casa, pónganse guapísimas todos los días, caballeros estén en casa, igual, perfumaditos, rasuraditos, darse besitos todos los días y el victimismo fuera, bueno. en primer momento en el que sientan un pensamiento, de, Ay, ya deténganlo, respiren profundo y dale exhalen, adiós. Se vaya de vacaciones, así les digo a mis hijos. La pereza se fue de vacaciones. Uh -huh. Aquí tiene que de acuerdo. hacerlo rapidito y de buen modo. Así que cosas por aprender, creo que muchísimas. Talleres, ahorita actualmente las redes nos ofrecen muchísimas formas de aprendizaje. Diferentes diplomados que si de repente se quedaron con las ganas de, de estudiar algo, hay infinidad de escuelas en línea de todo tipo de cosas que quieran, que de repente una mujer quiso ser mecánica y no la, deja, no la dejaron porque no era para mujeres, por favor, hay ya escuelas para aprender y háganlo, hagan todo lo que les haga ser feliz, lo que les nutra ese huequito en el que sienten ese vacío. Que quieran hacer pasteles, hagan pasteles, como dice Caro, todo lo que tengamos que hacer por nuestra familia desde el amor no por obligación, no porque nos dijeron, una mujer es para tener hijos y para que obedezca al marido no, olvídense de todo eso como dice Caro, desde uh -huh. el amor desde el amor, y si no les valoran quedó ya, hay algo <risas> Revalúen, reevalúen, porque eso es parte de su libertad, la libertad verdadera en una pareja, en un matrimonio es el ser compartidos, el dejar ser a la persona, el dejarlo crecer, el ayudarlo a crecer y que nos dé lo mismo a nosotras como mujeres. Entonces, evalúen su situación, tomen las decisiones respecto a todo lo que esté en su vida, que no les haga felices todas las creencias limitantes, no porque les hayan dicho el gordo aunque lo fajen, es una creencia limitante, o... Me voy a morir, voy a vivir así hasta que me muera. No es cierto, todos los días cambiamos. Tomen todos estos consejos, todo lo que nos ha aportado, Caro. Es de verdad una enseñanza para cada uno de nosotros. Pónganla en práctica, son tips fenomenales y son verdaderos, no están enmascarados, no se trata de magia, se trata de vivir todos los días en el amor en la fe, en la confianza en uno mismo, en la armonía, en la empatía hacia los demás. Y bueno, tomar en cuenta que nuestra pareja va a tener la razón, nosotros vamos a tener la razón, pero veámoslo desde la empatía, desde por qué cree que tiene la razón, y dejamos nosotros a un lado nuestra razón y dejamos de pelear. En ese momento estamos siendo empáticos con todos, con nuestros vecinos, con nuestro jefe, no están en nuestra contra. Nosotros pensamos que así es. Esa también es una creencia limitante que nos obliga a quedarnos sentados, deprimidos, a engordar. ¿Cuántas personas no comen por, por frustración, por miedo, por pena, por vergüenza? Todo eso es limitante. Ámense, ámense ahorita como estén, Ámense. Que tienen problemas de salud, acudan al médico, acudan a terapias alternativas, hagan cosas que los hagan llenarse de vida. Lean un libro, disfruten un buen café o un té, salgan al parque, tomen el sol, aunque sea en el patio de su casa. Hay infinidad de cosas que podemos disfrutar y que no nos cuestan. Y siempre dar amor es lo mejor, junto con todos los consejos que nos dio Caro. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, a propósito de leer un libro, ¿les puedo recomendar mis libros? Uh -huh. Así es. Bueno. El primero, vamos a ver si aquí hay uno. Es que no los tengo, no los tengo a la mano, pero este... Bueno, el primero que escribí fue Diario de mi cautiverio, que fue el diario que hice en el secuestro. Es este en Amazon con mi nombre, Carolina Rodríguez Amaya. Y pues es el diario. Allá lo escribí y fue una de, las, una de las formas que hice autoterapia escribiendo allá. Y bueno, pues también fue como, como algo que después floreció y se convirtió en un libro. Este es eh, Resiliencia, que habla pues, de las 12 claves para ser feliz después en momentos difíciles. Uh -huh. Este también está en Amazon, por mi nombre lo pueden buscar, Carolina Rodríguez Amaya, y pues el que escribí junto con Diana Cerón, que es el Manual de Códigos Sagrados, que también está en, en Amazon. Ya pues no tiene que ver con el secuestro ni con el poder personal, pero sí tiene que ver con el poder de los códigos sagrados que también trabajan el poder personal, por supuesto. Yeah. Claro, pero también pues... platícanos, platícanos que tú das asesoría para escribir libros. Yo me voy a anotar ahí contigo. ¡Ay, ¿no? qué lindo! Es una, es una de mis metas, escribir no un libro, sino varios, así que ahí me vas a tener de alumna. ¡Ay, qué linda! O sea, genial. Esa para mí es una meta para largo plazo, pero que se tiene que trabajar todos los días, ¿cierto? De acuerdo, y mira, mira hablando de largo plazo, o sea, un libro no se escribe mañana, y usted dice, ay, que yo quiero así un libro. Es. Bueno, y también tienen su tiempo, eso es como, como los bebés que tienen su tiempo de nacer, son nueve meses y a veces quieres sacarlos en dos, ¿no? Pues, un bebé no nace nueve meses, así, o sea, un bebé no nace en un mes, así pongas nueve mujeres al tiempo a que nazca el bebé en un mes, no, o sea, nacen nueve. Y lo mismo pasa con los libros, y con los procesos, con tus sueños, tienen su tiempo. Lo importante es Empezar y, eh, y um, avanzar. Entonces, claro que sí, me encanta escribir y me encanta ayudar a las personas a que escriban uh, eh, desde, desde donde lo quieran hacer. Es, es decir, puede ser en, como escritura terapéutica o ya porque quieran publicar un libro o lo que sea. Así que claro, por supuesto, Isabel, que a, a tus órdenes y en los que quieran también hacer el proceso. Qué bonito. Miren, ya ves muchísimas cosas que estamos sabiendo de la maestra Carolina Rodríguez Amaya, que muchos desconocíamos sus libros y quizás muchos saben porque las han seguido eh, en la mentoría de, universi de la, ¿cómo se dice? Eh, Mentor University. Exacto. Pero eh, al menos yo no sabía esa parte de cómo se llama, que usted da mentoría para eh, que las personas eh, escriban un libro. Además de eso, ¿qué más da usted? Bueno, así en resumen, bueno, les cuento, eh, también dentro de Mentor University, um, pues tenemos programas y programa pues, que, que hacemos de forma gratuita siempre es dar a conocer los códigos sagrados porque es parte de nuestra misión dar a conocer los códigos sagrados para que cada cual suba su energía y así ayude también a que la energía del planeta se eleve la frecuencia. Y uh, también tenemos ya otros tipos de programas. Yo soy profesora de geometría sagrada y soy profesora de tarot y soy también profesora de uno, uno que se llama Despierta, Despierta la Diosa que hay en ti, que también es pues, para el tema del de poder personal en las mujeres. O la energía femenina, porque también hay hombres que se pueden apuntar a este tema. Y, um, y pues bueno, lo que es la escritura, hago consultas de tarot y enseño tarot, que también es una de mis, de mis pasiones. Y bueno, pues eso, trabajar de la mano de mi socia Diana Cerón, ojalá algún día esté aquí también con nosotros compartiendo sus temas y compartiendo los temas de, de Código Sagrado. Y bueno, pues eh, trabajando en la universidad, que es una universidad virtual de crecimiento personal y espiritual que se llama Mentor University y bueno, la pueden encontrar en www.mentoruniversity.org. Allí pues están todos los programas que tenemos. Y Bueno, pues ya, nada, pues a sus órdenes aquí para lo que necesiten. Aquí estoy. Muchas gracias. Para estas personas que escriben y dicen es que lo que pasa es que yo hago cosas y no me resultan, no me salen o no tengo el tiempo, déjenme decirles que aquí tienen un ejemplo de superación personal. Una persona que además de superarse ahora está ayudando ella a otras personas a que también se superen por medio de las clases que ella da y también por medio de la experiencia que ella tuvo. Es que nosotros debemos de pensar de que las cosas no siempre van a ser mal como uno las cree en un momento. Ella misma lo ha dicho, ella nunca le faltó la fe de que ella iba a salir con bien de donde estaba. Y esa fe también la ha llevado ahora a ser una gran persona y una gran maestra. Muchas gracias. No hay, no hay mal que por bien no venga. Siempre hay algo escondido, un tesoro escondido en los momentos de crisis. Y ah, pues gracias por las flores. Y así es que como ya saben también las personas que dicen, no, que yo no tengo tiempo, no hay excusas porque ella, donde está con también Dianita, eh, tienen una universidad y es virtual y no diga que no tiene tiempo, que porque tiene que ir acá o allá, también lo puede recibir desde casita, solamente se pone las pilas, a hacer su horario, qué, qué tiempo voy a lavar, qué tiempo voy a cocinar, voy a ver mi, mi taller de tarot o cualquiera que usted guste, pero si usted quiere salir adelante, usted tiene la oportunidad. De acuerdo, no hay disculpas. Así es. Vamos a darle un saludo también a Leslie. Leslie, te extrañamos, pero sabemos que aquí estás con nosotros en el pensamiento, en el corazón de cada una de nosotros, porque ella también es una parte bien importante de este programa pero también entendemos que ella tenía que estar con sus papitos este día, papachándolos, más que su papi cumplió años ayer, imagínense, está tiernito. pero también... Bueno, saludos a Leslie que la conoceré en, en otra oportunidad. Así va a ser, porque las puertas de este programa quedan abiertas para usted también, eh, como usted misma dice, nunca uno tiene que decir que no y ni perder la fe. Vamos a visualizar a, a Diana aquí, a Dianita, en este programa, sola y con usted, para que venga y también nos deleite con sus palabras y sus conocimientos. Así es que le dejamos la eh, atenta invitación a ella, por si acaso ve este programa, para que sepa que es bienvenida a este programa que se hace con mucho cariño, amor y respeto. Y lo único que queremos nosotros hacer es llevar un conocimiento. Muy bonito, muy bonito el programa. Muchísimas gracias por la, las invitaciones, porque de una vez <risa> las que siguen, la de Diana. Y un gusto haberlas conocido. Saludos a Leslie. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí o en diferido o en vivo. Y bueno, mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Caro. De verdad que sí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has traído, toda esa luz, la experiencia que compartiste con todos y que vean que no hay razón ni justificación para dejar las cosas en pendiente, uh -huh. sino ponernos las pilas y salir adelante. Vean el gran ejemplo de vida de Caro y todo lo que ella hace al día de hoy es increíble. Así que pónganse las pilas, todos todo, son retos de todos los días, acciones para todos los días. Ustedes saben que actualización sistémica es para ustedes, compártanla, regálenos un like y aquí los esperamos. Le damos nuevamente las gracias a Caro. Esperamos tenerla para más temas. Vamos a ver un tema de simbología sagrada, padrísimo, y otro de, fem, de del divino femenino, porque como bien dijiste, ¿no? Los hombres también tienen que equilibrar eso, ¿no? Y no solo las mujeres. Entonces son temas padrísimos para tratar. Igual ustedes coméntenos qué temas les gustaría que la maestra Caro nos desarrolle y nos platique. Les agradecemos mucho por su tiempo y los estamos esperando el próximo miércoles. Les mandamos un beso. Buenas noches. Buenos días. Depende cuando nos vean. Les queremos mucho. Bendiciones. Muchas gracias. Pasen todos muy buenas noches. Paz y bien. Chao, chao. Chao, gracias.